...y también el, la parte representativa de calidad. Desde el día de hoy es una, es una tarde muy, muy importante por la información que presentaremos el día de hoy. Gracias a todos los medios que nos acompañan. Siempre sus dos soberanes y agradecimiento de estar aquí. Aprovecho para, para mencionar quienes nos acompañan aquí en mesa presidio al licenciado al ingeniero Marcos Galindo, cofundador del Proyecto Nebulosa, al doctor Ramón González Domelí, director municipal de Puerto Vallarta, a Marcos Galindo, que también nos acompaña, eh, también fundador del de Proyecto Nebulosa, nos acompaña... El licenciado Eduardo Saavedra, director general de Desarrollo de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Muchas gracias por, por acompañarnos. Al chef Nicolás Cano, chef anfitrión de Proyecto Nebulosa. Nico, muchas gracias. Al gran chef Gerardo Vázquez du, de restaurante Nicos de Ciudad de México, dentro de los 50 mejores restaurantes de toda Latinoamérica. Gracias, Gerardo, el embajador de, de sus grandes cocineros que estarán presentes en este gran festival. ¿Sí? También nos acompaña el director de turismo Municipal de San Sebastián del Oeste, el licenciado Emanuel Corona. Gracias, Emanuel. Saludos a, a alcalde y gracias por estar aquí. También agradecer la presencia de la, de la diseñadora, Alín Moreno, gracias por acompañarnos, Alín, quien informará una parte muy importante del diseño de uniformes y ropa del proyecto Nebulosa. A la señora Beba Muñiz, directora de Relaciones Públicas del proyecto Nebulosa, muchas felicidades. Ingeniero de la Verdad, una gran adquisición que refuerza el proyecto Nebulosa con la presencia y la participación de, de Beba Muñiz. Fernanda Reola, presidenta de Canaco, muchas gracias por acompañarnos. Fer. La señora Lupita Bayani, presidente de Amexen. gracias por acompañarnos, Lupita. Nos acompaña también el, en línea Vinos Hassel, que es patrocinador del evento. También agradecer al chef Memo Gurt de Barrio Listró, que también forma parte de este gran festival y que, bueno, hacía días tuvo una una cena espectacular, ahí en Jardín Nebulosa, se vendió todos los lugares. Y bien, pues estamos acá agradeciendo a todas las personalidades que están con nosotros. te doy la palabra a Consuelo Elite, quien va a dar los detalles de este proyecto. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a esta mesa de grupo que tenemos hoy. Realmente yo voy a ser muy breve porque creo que tenemos demasiados protagonistas y demasiada gente importante e interesante que hoy tienen mucho que decir. Eh, estamos hoy aquí y les hemos convocado a ustedes para hacer la presentación de un proyecto maravilloso que lo llena a todo el mundo, yo creo que es un común, que se llama Descubriendo Proyecto Cultural. ¿Y por qué lo hemos llamado así? Porque, aunque todos o sea, los ya con un proyecto nebulosa, esto que, que ya se ha gestado que ya es una realidad, es un proyecto maravilloso que va a poner todavía más San Sebastián en el mundo, o San Sebastián del Oeste, a Jalisco y, por supuesto, o a sea, toda esta región. El proyecto en sí, eh, para explicarles un poquito la parte más práctica, es un programa de cenas con chefs increíbles como el chef de la ropa perdugo que tenemos aquí hoy como abanderado de, de, de todos los demás y el anfitrión va a ser el chef Nicolás Cano que que también nos acompaña que es el chef de proyecto orgulosa de, de la familia orgulosa eh, cada mes cuando estemos pasando también el calendario vamos a tener una visita de estos chefs que no solo vienen a hacer una cena que eso bueno pues ya ocurre ¿no? en muchos lugares sino que vienen a conocer realmente lo que está pasando en la sierra en San Sebastián a conocer todos los ingredientes locales, a trabajar con ellos de la mano de Dito y de todo el equipo de nebulosa y a cocinar con esos ingredientes. Eso es lo más importante, yo creo. Eh, a poner en el muro ingredientes que solo se dan en esto, que nos van a explicar muy bien Marcos y en el comienzo, y por eso hacer menús y experiencias que van a ser algo totalmente único y algo totalmente diferente. Eso yo creo que es lo más bonito y lo que nos van a comentar los tres Vamos a tener en ese calendario increíble pues el próximo, el primer chef que vamos a tener el 8 de mayo va a ser Miquel Alonso, que viene del Ciudad de México, muy conocido también por todos. Eh, después, el siguiente mes, vamos a tener a Paco Rubano, de Alcalde de Guadalajara, también otro, otro gran lujo. Eh, y ahí, por tema de época de lluvias, vamos a tener también un pequeño y pero vamos a continuar en octubre eh, con un ranch increíble, y al frente de Branch va a estar la de la República Dominicana. Esa es nuestra parte internacional del programa. Y después eh, vamos a seguir en noviembre con Jonathan Gómez Luna eh, de Lechip. y acabamos el año con que tuvo el 4 de diciembre. O sea, es una noche maravillosa de este programa. Eh, esto es solamente es una probadita. Yo voy a dejar que los demás hablen y al final pues, vamos a tener abierto preguntas y respuestas pues, para poder enriquecer más toda la información que sin más, eh, voy a pasar el micrófono a Marcos, una cosa lindo que llega para que nos salga de Proyecto dos. Gracias, Consuelo, gracias a todos los presentes. Eh, gracias, chef, y, gracias a usted y a los presentadores que nos van a visitar. Eh, pues me da, me da mucho gusto el poder ver que nuestro pequeño rincón, en San Sebastián del Oeste, con el que al principio soñamos en poder compartir con más personas, tiene demasiado, demasiado que dar. Eh, el sueño de, de proyecto del proyecto Nebulosa al inicio, con el cual visionamos, era poder catapultar esta belleza natural que tenemos, que es el, el bosque mesófilo de montaña, que también se conoce como el bosque de nube, o el bosque nebuloso, por eso era un proyecto Nebulosa. Y bueno, nosotros soñamos con trascender las líneas en lo que es la cocina, en lo que es el servicio, en lo que es la hospitalidad, en lo que es un pueblo mágico y quisimos integrar todo en un sueño que es nebulosa, que es esta integración mágica. ¿no? Y me llena de orgullo, me llena de, de, de mucha expectativa de poder recibir todos estos chefs y que las personas que puedan visitarnos se puedan llevar todos estos años de trabajo, de experimentación, de todas esas sonrisas de las personas en, nuestro, en nuestros pueblos que son pueblos muy pequeños pero que tenemos mucha historia que dar eh, y nada, esperarlos con gusto a todos ustedes para que nos, nos visiten cuando sucedan estas cenas. Un, un agradecimiento enorme a todos los chefs que, que están participando, que se entusiasman de venir a conocer estos pequeños rincones eh, en nuestro México tan querido, especialmente ahora que nos tocó aquí en Jalisco en, en la Sierra Madre Occidental y esperamos poder eh, compartirles pues, todas estas historias, todas estas épocas, estas personas, estas vidas que se han dedicado a la gastronomía, a la exploración, a la botánica, y que puedan, puedan vivirlo con nosotros, puedan vivirlo también de la mano de los chefs que lo van a estar experimentando al mismo tiempo que ustedes y esperamos que pueda salir mucha magia. allá los esperamos. Muchas gracias Marcos. Vamos a pasar ahora la palabra pues, a nuestro invitado muy especial el día de hoy, que es el de la para que él nos cuente pues, sus expectativas ¿no? de, este, de esta colaboración. Los obsesamos aquí. Bueno, las expectativas evidentemente son altas, muy altas. No, eh, precisamente la invitación a participar eh, en, este, en esta experiencia que. Sí, aunque hay muchos eventos y muchos festivales donde asistimos o señores invitados. Esta es algo verdaderamente muy muy especial. Eh, me tocó representar a, a mis colegas, yo fue porque, porque, porque el primero que levantó la mano y dijo yo hoy, precisamente porque es, es un proyecto que emociona, que emociona mucho la oportunidad de conocer esta región, de conocer sus productos. Todos son grandes amigos con la tan Miguel, Panto, Tita, que por cierto mañana, como con le daré sus adulas, aunque es la más lejana, aparentemente por, por ser de fruta dominicana, pero Tita es alguien muy, muy cercana al corazón del mar. Y bueno, pues nada, eh, lo maravilloso es que todos tendremos una vivencia totalmente diferente uno de otro. Nos toca estar en diferentes épocas del año, a algunos les tocará estar secas. Algunos les tocará estar este, más en el otoño. A mí me ha tocado una época preciosa que es empezando casi el invierno, finales de otoño y principios del de invierno, donde yo ya precisamente por eso vine antes para apartar algunos productos y que no se los dieran. Ese, Miquel, por favor. Y bueno, tú serán experiencias, como dijo bien Consuelo, experiencias únicas y repetibles porque es... Eh, incluso, que volvamos a regresar, ya tendremos una experiencia en enfrentarnos por primera vez a proyectos, proyectos productos endémicos, a conocer este proyecto maravilloso desde la raíz del campo, lo que están produciendo, lo que hay de la revolución, pero para mí, sobre todo, lo más importante es conocer este proyecto que nace del de corazón de la gente, de sus fundadores y de... La suma de tantos esfuerzos y tantos cariños de gente que quiera ser las cosas. Autoridades, representantes y, y organizadores todos sumados por un formativo que se llama Proyecto Nebuloso. Muchas gracias. Aquí cuidando todos los detalles. Le eh, vamos a pasar el micrófono ahora a nada más y nada menos a nuestra excepción anfitrión. Él va a ser el embajador que va a tener unico, si este lugar único a todos en invitados. entonces pues tienes una visión muy importante Nico y sabemos que, que todo cariño va a ser, así que queremos seguir tus palabras. Okay. Buen día, antes que nada es las gracias a ustedes por permitirme venir y estar aquí presentes de este gran este, evento, eh, también agradecido con el restaurante, eh, con el, restaurante, okay, y, y, por el espacio, bueno, les platico sobre qué es la carina neurosa. La eh, carina neurosa todo gira alrededor de lo que son nuestros ingredientes que vienen de recolecta, vienen de nuestros proveedores locales y también vienen de nuestra granja eh, neurosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos nuestros eh, menús, nuestros alimentos, nuestra maquinería a base de ellos, que son alimentos que no por más de 1 o 2 kilómetros que nos trabajamos con lo que nos da la naturaleza, nos da la temporada. Eso pues, para nosotros es uno. Entonces, eh, eh, ¿qué es descubriendo proyecto nebulosa? Entonces estas colaboraciones que, estamos, eh, que, que realizaremos con grandes chefs de tal internacional, hoy día este Chef, Gerardo, eh, también vamos a, a cerrar el año con, con, con ustedes. Entonces, eh, creo que eh, la, la formación que nosotros hacemos, eh, que los chefs hacen hacia nosotros. Es, es una, pues una importancia, ¿no? ya que eh, en muchas de las ocasiones no, no vemos ese valor que tiene ese ingrediente y vemos pasar las temporadas y no se aprovechan. Entonces nosotros tenemos que hacer una cocina con sentido, una cocina con, con mucha responsabilidad y también resaltar esos ingredientes que nos da la sierra, que nos da, que no la tierra, que nos da eh, nuestra granja, las personas que lo no trabajan. Eh, y quiero compartir eso con Michelle. Ya, mis colaboradores, grandes colegas y pues que cada cena sea un menú lleno de magia, entonces yo los eh, invito a eh, que, que no se puedan perder ninguna de estas cenas que, que serán increíbles y cada una de ellas nos dará eh, platillos únicos, único eh, pero no, no nada más que nos nutran de los sino que también nos nutran de su espíritu y que nos nutran el alma entonces esa es la invitación y pues, muchas gracias gracias Bueno, perdón por el viaje del micrófono para allá y para acá. Eh, tenemos ahora también una persona muy importante para nosotros, por supuesto, que es el director de Manuel Corona. Es el director de San Sebastián del Oeste. Y para nosotros es muy importante escuchar su opinión sus comentarios, ya que es ahí justo donde va a ocurrir toda esta magia y todo este proyecto. Va para allá el micrófono. Viaja más que los, más que los alimentos. ¿no? <risa> Muy buenas tardes a todos. Primeramente muchas gracias a Proyecto Nebulosa por elegir a San Sebastián del Oeste como casa. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Y pues, ¿qué podemos mencionar, qué podemos eh, decir que no se haya mencionado ya? Básicamente Proyecto Nebulosa es una familia, así es como lo vemos para San Sebastián del Oeste. Eh, su, su gran número de marcas vienen a abonarle a San Sebastián del Oeste en gran medida. Si de San Sebastián del Oeste ya es un pueblo mágico como tal. Eh, proyectos como Nebulosa, Proyecto de Nebulosa mejor dicho, vienen a ayudarnos a impactar de manera positiva, favorable. Ah, se han visto muchos beneficios, entonces pues Proyecto Nebulosa es un gran acierto. Gracias a, eh, al ingeniero Galindo por haber escogido San Sebastián del Oeste para instaurarlo como tal eh, en San Sebastián del Oeste. Para nosotros como el pueblo mágico como San Sebastián del Oeste ha, ha permeado mucho favorablemente como ya lo mencioné. Es, es una, eh, una bendición prácticamente el tener al Proyecto Nebulosa en San Sebastián del Oeste. Si ustedes no conocen el eh, Proyecto Nebulosa, Patín Nebulosa, y cada una de sus marcas, eh, los invitamos desde, desde, mi, eh, mi humilde, eh, desde mi muy humilde persona, los puedo, eh, puedo decir que Proyecto Nebulosa es prácticamente eh, una, una bendición, como ya lo mencioné nuevamente, para San Sebastián del Oeste. Si no tienen la oportunidad de conocer San Sebastián del Oeste, si no tienen la oportunidad de conocer el Proyecto Nebulosa, les hago lo más eh, cordial y atento a las invitaciones, para que nos visiten cuando gusten, San Sebastián del Oeste es su casa, dense la oportunidad de conocer la magia que encierra el pueblo mágico y la magia que encierra el Proyecto Nebulosa. Prácticamente eh, con esto no me queda más que reiterar la invitación y muchísimas gracias. Sí, gracias. Yo quiero aprovechar también el momento para... Eh, Agradecerle, nos acompaña la licenciada Magalí Pregoso, directora del Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Gracias por acompañarnos. Tenemos ahora la palabra al doctor Romelín, usted sabe, Romelín directora de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de Puerto Vallarta. Están todos, muy buenas tardes Primero eh, quiero mi intervención a marcarla en tres puntos. El primero es que hace aproximadamente 30 años y no es que más, tengo el privilegio y el gusto y también digo el honor de ser amigo del Ingeniero Galindo. Una persona con un talento increíble, con un amante de la naturaleza, que desde que nos conocemos eh, siempre he comunicado sus ideas, desde cuando nace la idea primera de generar la hacienda la verdad que fue algo eh, que yo he disfrutado mucho y que he visto el crecimiento y el entusiasmo de él y de su familia para concretar ese proyecto. este proyecto, ese sería el primer lugar segundo lugar, el que hayan elegido San Sebastián, un lugar en el que yo hace 40 años compré una propiedad allá soy enamorado de ese pueblo, aunque no soy de San Sebastián me fascina y vi y he visto su crecimiento en estos 40 años que he estado constantemente viendo San Sebastián como la oferta turística de ese municipio tan bello ha estado creciendo y al nivel que ahora lo está haciendo la familia Galindo la verdad es que aunque no soy de allá me siento San Sebastián me da muchísimo orgullo ver este tipo de desarrollos que se hacen en este pueblo y tercero que es algo muy importante para nosotros como vallartenses y como funcionarios del turismo, el que se genere una oferta complementaria, el que se acrecente todo este tipo de acciones como están haciendo la familia Galindo a través de la gastronomía, a través de la historia, a través de los productos que ellos están generando. Para Puerto Vallarta tener esta opción, esta diversificación de nuestro producto turístico es de aplaudirse y además del nivel que lo están haciendo, porque es un nivel de muy buena clase, o de clase mundial, que viene a cubrir unos espacios tan importantes para nuestra oferta. Entonces, Puerto Vallarta, al considerar San Sebastián como parte de nuestra oferta complementaria, debemos de sentirnos muy orgullosos que en San Sebastián existe un restaurante y un desarrollo ecológico, turístico y de productividad de ese nivel. Mis felicitaciones, tanto a ti mal como al ingeniero, por este esfuerzo, me siento muy honrado de ser tu amigo, y la verdad, mil felicidades. Y de seguro seguirá siendo un éxito como lo que quise. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Eh, pasamos ahora la palabra a licenciado Ullovaldo Saavedra, González, Director General de Desarrollo del Instituto Regional del Estado de País. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero mandarles un saludo del ingeniero Ricardo, gobernador constitucional del estado de Jalisco, que felicita a la familia Galindo por este extraordinario proyecto. Por supuesto, el saludo también de parte de nuestro secretario de Turismo, Germán Ravis. Y por supuesto a los anfitriones de este evento, no quiero mencionar ya a todos, a ustedes, dar las gracias por compartir este momento. Y, con, y comentarles que para la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, el proyecto Nebulosa es la muestra de lo que se puede hacer cuando un proyecto es sostenible y cuando un proyecto tiene precisamente un compromiso con la región y con los habitantes. Yo creo que la fortaleza, además de ser un proyecto, como ya lo dije, sostenible, es que tome en cuenta de una manera eh, muy disciplinada a la gente que vive en esta región, que genera riqueza para la gente de esa región, que tome en cuenta el ambiente, que no es un transgresor del espacio, que es precisamente un proyecto que pone en práctica lo que nosotros hemos obtenido de que el desarrollo del turismo no solo debe ser un espacio para que quienes hacemos turismo o llegamos como visitantes tengamos una experiencia significativa sino también que genere precisamente riqueza para los habitantes de una zona y entonces nosotros como Secretaría de Turismo eh, creemos que impulsar y sostener una relación que haga precisamente la posibilidad de facilitar las cosas para que el proyecto nebulosa trascienda la frontera del estado de Jalisco, de México y por supuesto que se proyecte de manera internacional es precisamente una de nuestras prioridades. Nosotros insistimos eh, hoy San Sebastián que es uno de nuestros nueve pueblos mágicos es un lugar que está teniendo pues ya mucho más visitantes en este momento de turistas que provienen de la zona del Bajío, que provienen precisamente de la zona metropolitana de Guadalajara y que hoy en tiempos de pandemia, como han cambiado precisamente las condiciones de hacer turismo, el proyecto de Nebulosa se convierte en un proyecto que creo que sus propios y lo digo con mucho respeto, que sus propios creadores no dimensionaron el impacto que puede tener no solo hoy, sino el día de mañana. Entonces, para nosotros, insistimos, es de muchísimo agrado estar sentados aquí precisamente dando cuenta de un, un, un evento tan importante como es este que se pretende hacer a través de la gastronomía. Porque como decían los viejos, los grandes, el amor siempre entra por la cocina. Yo creo que cuando tenemos precisamente un ejemplo como el proyecto Nebulosa, Nebulosa perdón, que en sí es un, tiene un título ya fascinante, parece ciencia ficción, y la presencia de magos de la cocina, del arte culinario, pues tenemos la mezcla perfecta para saber que este será una, un proyecto muy exitoso. Yo quiero dar las gracias a todos y desearle nuevamente a los señores Galindo muchísima suerte y mucho éxito. Eh, eso en sí ya lo tienen, no es necesario casi, que es una redundancia decírselo de nuestra parte, pero que lo sigan haciendo así y que ojalá esta muestra que se hace hoy y eh, que se pretende escenificar en el pueblo mágico de San Sebastián del Oeste trascienda a los otros ocho pueblos mágicos del Estado de Jalisco y que con ello precisamente tengamos una muestra de lo que siempre nos llenamos con mucho orgullo decir que Jalisco es México. Muchas gracias y muchas buenas tardes. Muy bien, amigos, muy bien amigos, pues de esta manera vamos a despedir esta transmisión. Esta es la rueda de prensa que se realiza para presentar el Proyecto Nebulosa, todos los detalles sobre los pormenores de este evento, de las fechas, así como pues más información para que todos podamos acceder a este evento. Pues los vamos a colocar en la parte superior de la descripción de este, de esta transmisión en vivo. Vamos a dar pie a las últimas palabras por parte de Carlos Elizondo, aquí en esta rueda de prensa. Nos despedimos a través de Radio Switch. ingeniero Salvador Galindo, fundador, propietario del proyecto Nebulosa. Es algo espectacular. Quienes no reconocen aún, tienen que ir a visitarlo, disfrutarlo. San Sebastián de Jalisco y Jalisco de México. Por favor, Ingeniero.